Hola, buenos días. Soy Rosana Pereira, directora de Actúa Psicología junto con Mónica Pereira. Hoy empezamos un nuevo canal o un nuevo recurso o una nueva posibilidad que es eh, lo que hemos venido a llamar algo tan tradicional como el eh, no sé, consultorio de psicología. ¿Por qué de pronto nos lanzamos con esto? Pues realmente hace unos años cuando lanzamos la app de Actúa para móviles, pusimos una opción que era eh, consulta al psicólogo. Recibimos muchísimas, muchísimas eh, consultas a través de la app en la que gente de todo el mundo nos consultaba los problemas que tenía y lo cierto es que aquello nos resultó un trabajo ingente porque recibíamos tantas que teníamos que todo el equipo repartirnos las consultas que nos hacían para poder ir respondiéndolas en un tiempo medianamente lógico, que alguien que consulta no esté 10 días para recibir una respuesta. Pero lo cierto es que después de todo ese trabajo, esas consultas, esas respuestas que dábamos, se quedaban únicamente para la persona que hacía la consulta. Y creemos que muchas de las preguntas que nos hacían son situaciones por las que atraviesa mucha gente, no solo quien nos preguntaba, sino que eran preguntas muy comunes, de situaciones muy comunes que le pueden afectar a las personas en muchos momentos de su vida. Dándole vueltas a, a cómo podemos generar más valor para las personas que nos siguen en redes, se nos ocurrió la idea de por qué no poner en común... Todas esas dudas a través de algo, pues como esto que pretende ser un consultorio de psicología. Evidentemente no tiene nada que ver con lo que es una sesión de psicología, porque ni el tiempo ni el conocimiento de lo que la gente nos cuenta a través de la app eh, tiene nada que ver con la dedicación y el tiempo de estar con alguien con quien vas a empezar una terapia. Pero creemos que hay muchas posibilidades para personas que se hacen preguntas, que tienen dudas, que se encuentran en situaciones que no saben muy bien si esto es normal, si no es normal, qué hago con ello, voy al psicólogo, se lo consulta a un amigo. Para ese tipo de situaciones creemos que es bueno el poder empezar a compartir con todos los que nos seguís en redes estas consultas y además Abrir la posibilidad, ya que queremos que este sea un espacio que se mantenga en el tiempo, que podáis enviarnos las consultas que a vosotros os surgen, las preguntas que tenéis, que a veces decís, ¿a quién le pregunto yo esto? Para eso va a ser este espacio. Eh, esperamos tener el mismo éxito que tuvimos con la app al final os confieso, tuvimos que quitar ese, esa opción de consulta con el psicólogo porque es que era absolutamente imposible. No dábamos abasto con la respuesta a tantas consultas como recibíamos. Pero creo que es mucho más rápido, ágil, eh, mucho más versátil el que a través de las preguntas, tanto las que ya tenemos que queremos empezar a compartir con vosotros, como aquellas que nos podáis hacer llegar, es mucho más ágil y más versátil el poder hacerlo a través de vídeos como este, que no sé si titularlo en la pues eso, consulta al psicólogo o consultorio psicológico, eh, da igual, pensaremos un nombre. Lo cierto es que nos gustaría ser un recurso más de que añada valor, que no sea solo colgar noticias y ya está, sino que realmente las personas puedes consultar y podamos tener este momento de dar respuestas en estos vídeos que empezaremos a colgar a través de las redes. Pues sin más, me gustaría empezar hoy con una de las primeras eh, de las primeras consultas que nos hicieron a través de la app eh, es del año 2015, en junio. Evidentemente no voy a hablar de nombres ni, ni nada más, pero esta consulta nos vino una persona de Sudamérica. Esta persona en su primer contacto a través de la aplicación nos decía ayudarme a salir adelante, claro, ya es difícil una respuesta a través de una aplicación pero era muy poquita la información que nos daba, con lo cual contactamos con esta persona y le dijimos que si por favor podía eh, darnos más información acerca de qué era lo que le estaba pasando en un primer momento nos dijo, bueno, tengo 23 años por ahí la droga me produce pánico, alucinación, depresión, pero salgo adelante, siendo correcto y haciendo lo que me gusta. Tengo amigos, voy a psicóloga, me informo, vía web hago ejercicio, soy vegano, me cuido, etc. Entiendo con este mensaje que nos envía esta persona que había empezado eh, esa terapia psicológica que quizás es una de las... Primeras cosas, cuando alguien quiere dejar el consumo, por un lado la ayuda médica, para dejar cualquier consumo de cualquier tipo de, de, de drogas, por un lado necesitas ayuda médica. Pero es verdad que para trabajar la parte emocional de por qué he llegado hasta ahí, cuáles han sido las decisiones que me han llegado a consumir, a generar en mí esa adicción a la droga, a cualquier tipo de drogas, ¿de acuerdo? Eh, pues evidentemente el primer paso es médico y a continuación unido a, a psicólogo, a terapia psicológica. Lo cierto es que esta persona hablaba de eh, pánico, eh, permitir que lo vuelva a leer, al pánico, alucinaciones y depresión. Evidentemente, esas son algunas de, de las sintomatologías más importantes cuando hay consumo de drogas y sobre todo cuando se decide dejar ese consumo de drogas. Por tanto, no es fácil dar un mensaje de ayuda a una persona que te está diciendo necesito ayuda porque he sido consumidor y lo he dejado. Quizás eh, lo que él ha hecho es el camino correcto, es pedir ayuda, tanto médica como profesional de, de la psicología, y sí transmitirle que eh, igual que el proceso de adicción es un proceso que uno no se hace adicto a, una sola, a un solo consumo, se hace adicto en un proceso, la deshabituación también hay que entenderla como un proceso, no es algo que hoy dejo de consumir, mañana ya estoy bien. Necesitamos deshabituarnos de muchas circunstancias que se dan alrededor del consumo de drogas, como son las relaciones sociales en las que yo estaba inmerso cuando consumía. Necesito también deshacerme del de tipo de pensamientos que tenía acerca de mí y de mi vida cuando consumía. Y esto no es algo que vayamos a conseguir en dos días o en dos semanas. ¿De qué va a depender? Va a depender de muchos factores. El éxito de, de, de ser capaz de abandonar las drogas va a depender por un lado, de la fuerza y de la motivación que yo tenga para hacer ese cambio. Va a depender de la ayuda psicológica que sea capaz de encontrar que me llevó a ese tipo de, de situación. Va a depender también de la paciencia que yo tenga conmigo mismo o conmigo misma. ¿Por qué? Porque a veces somos muy intransigentes y porque queremos las cosas para antes de ayer y porque no nos damos permiso a equivocarnos y no nos permitimos eh, cometer errores. Si somos capaces de vernos como eh, personas capaces de cometer errores y perdonarnos por los errores cometidos, será más fácil que aceptemos que en un momento determinado caímos en una serie de hábitos y de consumos que eran nocivos para nuestra salud y enfocarnos en lo bueno que ha sido la decisión que hemos tomado de dejarlo y seguir adelante y obtener una vida mejor para nosotros. Si nos enfocamos en lo malo que hicimos, en lugar de poner un ojo, de mirar hacia el futuro, de valorar el esfuerzo, que va a ser un esfuerzo, que no va a ser fácil. Quien te diga que eh, hacer cambios a nivel psicológico, quien te diga que eh, se puede salir de una drogadicción fácilmente, pues seguramente no te está contando toda la verdad Porque no es una tarea de oh, Hoy lo dejo, mañana estoy estupendamente No, es una, una lucha Pero no lucha entendida como algo malo Sino como un dedicarme cada día A que estoy en el camino correcto De tomar decisiones diariamente De que quiero seguir en ese camino correcto Por tanto, quizás lo primero que tengo que pensar es en cuáles son mis motivaciones para dejarlo, si aparte de mi salud, tengo otras motivaciones, porque cuantas más razones tenga, para dejar de hacer algo que estaba haciendo, más probable es que encuentre los motivos necesarios, para continuar por el camino correcto, de qué va a depender también el éxito, del tiempo que lleve, del deterioro que tenga, de la cantidad de años que lleve, eh, con esa adicción, de los apoyos que tenga afuera, va a depender también, de qué habilidades tenía antes de caer en el consumo. Si yo empiezo a consumir muy, muy joven, el problema que tengo es que no he tenido posibilidad de eh, vivir un montón de experiencias que, que se obtienen por el mero hecho de, de, de vivir, ¿no? de, de ir pasando etapas en la vida. Si ante las primeras leches que me da la vida, lo que tiendo es a evitarlas a través de un consumo que me hace olvidar problemas, me pone en una situación de bienestar eh, falso, porque es un bienestar creado falsamente, es evidente que voy a tener menos estrategias y menos herramientas para poder afrontar las dificultades que sin duda van a venir. Es decir, es un trabajo a largo plazo, es un trabajo que posiblemente no se acabe ni en un año ni en seis meses, pero seguramente sea uno de los trabajos más satisfactorios que pueda empezar una persona porque es un reconvertirnos, es una tarea de doy lo mejor de mí mismo porque me he podido equivocar, he podido consumir, pero sin duda voy a poder entresacar de donde esté dentro de mí esa parte que me ayuda, que me, que me hace ser la mejor versión de mí mismo y todos tenemos una mejor versión de nosotros mismos. Todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a un error, a hacerlo mal, a equivocarnos. Lo importante es no enfocarme en ese error, no quedarme ahí. Eh, esta persona que nos preguntaba por su pánico, alucinaciones, depresión, sin duda la terapia, poco a poco, va a ir ayudando a superar eso. Creo que lo que hace de llevar una vida saludable, de, de bueno, el veganismo es una opción ¿no? personal, pero si el veganismo lo entendemos como una forma de consumir alimentos más sanos. Bienvenido sea el veganismo. Si entendemos que es una manera de empezar a cuidar mi cuerpo, que es el templo de quien yo soy. Al final, si mi cuerpo no está sano, mi mente tampoco va a poder estar muy sana. Eh, cuanto más cuidamos nuestro cuerpo, más sano vamos a estar en conjunto. Le diría que está en el camino correcto. Le diría que eh, que busque amistades eh, haciendo actividades nuevas en las que antes no, hubiera, no se hubiera encontrado, que busque cosas que le guste hacer y a través de esas actividades que le guste hacer y que hubiera dejado de hacer por el consumo, que sea capaz de asociarse, relacionarse con nuevas personas más sanas de las que posiblemente se relacionaba antes cuando consumía. Al final es crear el nuevo modelo de quien yo quiero ser tomando elecciones sanas y eligiendo recordando en cada momento que elijo para qué hago lo que hago. Posiblemente no sea fácil, pero animarle porque sin duda está en el camino correcto. Hasta aquí la sesión de hoy, hasta aquí el consultorio de hoy. Seguramente habrá otros días en los que lo, las preguntas sean bastante más, bueno, no sé si más fáciles, pero por lo menos más directa la respuesta. Esta hemos empezado con algo realmente complicado, de no, en 10 minutos es imposible eh, dar mayor camino a una adicción sin saber mucho más que la edad que tiene y que consumía. Esperamos vuestras consultas, seguiremos eh, poniendo en común eh, consultas que nos han llegado a través de la aplicación, y nada más, esperamos que os guste este espacio nuevo que hemos creado desde Actúa esperamos que nos sigáis, esperamos compartir muchos conocimientos y que vosotros los disfrutéis. Así que en un intento más de que os convirtáis en Actúas, de que forméis parte de este equipo, de esta gran familia que somos, eh, fijaros, estoy recibiendo ahora, según estoy grabando este vídeo, está apareciendo un mensaje de Google en el que estamos recibiendo una nueva reseña de 5 estrellas de una compañera. No me ha dado tiempo a ver de quién era. Eh, estaremos encantadas de que seáis parte del de, de éxito que estamos teniendo en Actúa y queremos compartirlo con vosotros a través de compartir conocimiento. Me despido ya de aquí, seguiremos colgando más vídeos en este espacio. Y... Ser felices, es lo único que os puedo decir, de acuerdo, por lo menos intentarlo. Un abrazo fuerte, hasta la siguiente.